Alexander Núñez Ramírez resultó herido en confuso incidente registrado en el fin de semana en el sector Vista al Valle de este municipio de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Eh, estábamos para allá, para los solares, entonces estábamos discutiendo por un solar ahí. Uno que se dice que era amigo mío, cuando yo le dije pa' me dio un tiro en el pie. Anteriormente, ¿Ustedes habían tenido problemas? No, ese día había no discutido. ¿Dónde sucedió este hecho? En Vite y Valle, en los solares. Eso es lo de Isoido, pero pertenece a Vite y Valle. ¿Por qué tú entiende que, que él te propinó el disparo? No sé, quizás porque había no discutido. Por un pedazo de tierra que, que sobraba, entonces él decía que no, que. Le pertenecía a él y yo que me quería poner de acuerdo para que lo partiéramos no para los dos, entonces yo quería para él solamente. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.